Hmm En un hotel. Ese es mi chica. lo lograste. Sales en todas las noticias. ¿Vienes solo? Solo quiero el dinero. ¿Tienes el chip? Muy bien, por en marcha. ¿Por qué no vas al baño? Te lavas y estaré contigo en un minuto. ¿Qué? Vamos, tío. Tu cuello. Es un desastre. Que ha confirmado que dos agentes heridos de gravedad. Venga, venga, sáquenos de aquí. destino confirmado! ¡Uh, uh, ¡Sí! ¡Has salido de puta madre! ¡Den por culo, cabronazos! ¡Tío, somos ricos! ¡Ricos! Ahora jugamos con los grandes. Jackie. ¡Oh, mierda! No, no, no, no, no. Vale. Llévanos a un hospital. Su estado actual es crítico. ¡Vamos! Venga, tío, aguanta un poco más. Oye, oye, quédate conmigo, piensa en lo que vamos a hacer con toda esa puta pasta. Lo siento... Coge el maldito chip de una puta vez La puta policía va a venir por aquí Por lo que tú y tu amiguito me habéis robado No queríamos toda esa maldita atención, gilipollas ¡Cárgatelo! Despierta de una una puta vez, samurai. Tenemos una ciudad que quemar.